Le comenté que no habíamos podido hacer un enlace como habíamos acordado con eh, Javier Herrera Valles, un eh, policía, digámoslo así, porque es su esencia fue comisario de la Policía Federal Preventiva y bueno, durante más de 30 años se desempeñó precisamente como, como una parte importante de los cuerpos policíacos en México. Y bueno, eh, con Javier hemos hablado en diferentes momentos de su biografía, en diferentes circunstancias, de una larga batalla, digámoslo, eh, que ha incluido para él hasta la cárcel. Y bueno, pues eh, eh, nos quedamos eh, eh, con él, eh, grabamos una entrevista que iba a ser de cinco minutos y acabó siendo de 50 y que subimos al sitio de www.aristeginoticias.com y desde ayer eh, los que siguen nuestro portal y las informaciones del portal eh, habrán podido eh, escuchar y revisar precisamente lo que Javier Herrera Valles está planteando en este 2019 cuando se da la detención de Genaro García Luna. Eh, le pedí a Javier y le aprecio mucho que nos eh, permita hacer esta segunda parte de esa entrevista y retomar algunos hilos de lo que ya nos dijo desde ayer en esta primera parte grabada así que está en el estudio, está en vivo el excomisario de la Policía Federal Preventiva en el tiempo de Felipe Calderón que fue donde estuvo con este desempeño y que eh, pues en su responsabilidad observó, vio cosas y las señaló directamente al propio presidente de la República eh, presidente de la República, que no le hizo caso, como se puede apreciar, y hoy estamos, Javier, de nuevo contigo, platicando de este momento y de esta historia. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, eh, Carmen. Pues sí, efectivamente, en el 2008, este, ya tenía 31 años yo en la, en la corporación, yo me encontraba pues eh, como titular de la División de Seguridad Regional, eh, al enterarme de todo este tipo de irregularidades, esta complicidad, esta, esta eh, simulación que se estaba haciendo, pues eh, mi obligación como servidor público era ser eh, del conocimiento del superior jerárquico, como lo marca la ley. El superior jerárquico de un, de un secretario, pues es el presidente. Entonces al presidente yo le hago del conocimiento, primeramente de una manera muy discreta. ¿Tu superior jerárquico sería Genaro García Luna? Mi superior jerárquico era García Luna. Pero eh, querías tú señalar a García Luna, entonces no puedes ir con García Luna a decirle García Luna está haciendo esto. Así es. Entonces dijiste hay que ir con el presidente. Tu obligación era ir con el presidente eh, Felipe Calderón. Definitivamente, después de una serie de, de, de problemas, de conflictos con su gente, que inclusive me llegaron a decir si no estás tú con Genaro Luna, estás en contra, le digo, yo no estoy en contra de Genaro García Luna, estoy en contra de, de, de la manera que están llevando ustedes la, la uh -huh. corporación, de los operativos, de la simulación, ajust, ajustense ustedes a la, a la ley de adquisiciones, para la, la adquisición de, de patrullas, de unidades, de equipos, sí necesitamos equipo, pero necesitamos hacerlo bien, o sea, realmente querían que firmara yo todo ese tipo de, de irregularidades, entonces ya me vi comprometido, en, o sea, me estaban queriendo comprometer, o sea, primero conocía el lado operativo, que fue lo, lo estuve cuestionando la simulación, pero ya como, como jefe de la de la división yo ya tenía que firmar, tenía que firmar los ingresos de gente que había reprobado los controles de confianza, que les habían cobrado para para ingresarlos y, y que tenían que, que mantenerlos, entonces querían que firmar las adjudicaciones, todo la, el equipamiento, entonces realmente… Eh, esas fueron mis diferencias con ellos. Hasta ¿Querían que, quiénes? ¿Querían? Porque hablas en... Eh, estaba, pues ahora sí, eh, Edgar Millán, que era el, el, el, el, pues, el agente de confianza de él. Aquí hubo una, una situación muy, muy compleja. O sea, yo era el, el titular, pero no lo era. O sea, realmente Edgar Millán era el coordinador general, un puesto que no existe, y yo era el coordinador. Entonces yo lo tenía en, a, arriba de mí era mi superior jerárquico, de oposición para que las plazas existentes lleguen los mejores policías, para llegar a comisario general necesitas cuando menos una trayectoria de 24 años, para, si es que las vas pasando de, de manera consecutiva, pero esta gente los traía, y fue lo que yo me opuse, los, los traían de inspectores generales y de comisarios, hay un joven ahí de 24 años que lo querían meter de comisario de inspector general, cuando menos 20 años para, para tener esa… Eh, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues realmente no… ¿cómo ibas a tener efectividad al combate contra la delincuencia si traes gente improvisada? O sea, gente amiga de ellos, gente cuestionada, pues nunca iba a dar resultado, entonces esa, esa fue mi... Eso en lo que corresponde a la eficacia, digamos, no a la gestión de la policía que tú dices estaba llena de estas circunstancias pero has dicho cosas peores, has dicho cosas muy graves respecto a Genaro García Luna en la conversación que tuvimos ayer y en otras que hemos sostenido en ya, los sí años es. anteriores, incluyendo algún enlace, tú, en, tú, en la, tú detenido... En, en, en Arraigo, tú en Arraigo ¿tú, Tuvimos alguna, alguna vez eh, eh, una conversación en vía telefónica para CNN, tú en Arraigo y bueno, pues nos contaste también eh, estas irregularidades. Pero, eh, digamos, además de lo que tú señalas fue eh, una mala gestión improvisada y con estas características, eh, lo que tú estás planteando es que Genaro García Luna eh, era realmente parte del propio cártel de Sinaloa, en pocas palabras. Bueno, yo creo que él tenía su propio cartel, el cartel que, que de todo su grupo de confianza, ya lo hemos mencionado, Palomino, Garza Palacios, Pequeño García, Facundo Rosas, o sea, realmente cada quien hacía su, su parte en esa estructura de complicidades. O sea, tú dices, había un propio cártel de García Luna. Así. Sí, es el, el propio cártel de García Luna, porque era el que estaba luchando, eh, apoyando a otro, lucha, eh, que fue cuando, cuando empieza la, la, la violencia extrema, o sea, realmente sí había violencia, no a tal magnitud, porque fue cuando empezaron a, a, a cooptar, empezaron a voltear a ver a la delincuencia común, a, a, a ayudarse, a apoyarse para halconear, para ver, hacer una serie de, de, de actividades de apoyo. Eh, sí, a ver, a, a, déjame tener aquí, ¿cuál es el punto de quiebre entonces? Para, para hablar de la, de la violencia extrema que ha vivido México y vive México en este momento, tú estás ubicando este suceso, esta circunstancia. ¿Puedes explicarlo mejor? Sí, bueno, este, desde, desde que crea Genaro García Luna en la Agencia Federal de Investigaciones, o sea, es una persona frustrada porque siempre quiso entrar al FBI, pero bueno, crea su su, su, ag, su Agencia Federal de Investigaciones en el 2001, ahí empieza a, a poner a toda su gente de confianza, que son todos los que ya hemos mencionado, sin eficacia, ahí se empieza a generar la, la violencia, la extrema violencia, por las complicidades que había hubo bastantes eh, situaciones de venta de plazas de, de eh, circunstancias la muerte de, de estuvieron implicados en, en, en el homicidio de Enrique Salinas de Gortari los mismos de la los sí. mismos de lafi gente estuvo involucrado Cárdenas Palomino Edgar Millán Naum el eh, jefe de la sección primera hubo diferencias graves eh, con Navarrete Prida, que era el, el procurador del Estado misma. de México. Entonces, eh, este, había órdenes de aprehensión contra esta gente y realmente nunca se se, se, se, se complementaron homicidios de esta misma gente. Entonces, al venir, a, al llegar a la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues toman partido… Eh, inician la famosa guerra contra la delincuencia organizada sin resultados, no hubo resultados en ningún momento más que con gente que tenían eh, este, en contra. Entonces, ellos crean su propio cartel, un, un cartel con autoridad. Entonces, yo le hago el, el conocimiento al presidente de esta situación y me ignora, yo pensando que era, que estaba, ahora sí, de, eh, que tenía desconocimiento de esta situación. Se la hago de una manera muy, muy discreta. Después en mayo, ya cuando me doy cuenta que no es así, ya la hago directamente con copias al procurador para los efectos legales correspondientes. Las cartas. Las cartas, le la hago... Son eh, dos cartas. ¿no? Son la, la segunda carta, la de mayo. La primera se la mando para que se entere. Sí. Por si no, no sabes. Sí. Yo lo, te adjunto lo que tengo y se si la mandas y ¿cómo? Le Puedes buscar. Por tres medios. Por eh, el subprocurador eh, de derechos humanos, el doctor... Ahorita me acuerdo, Rodolfo Elizondo, secretario de, de, de Juan, Turismo, Juan de, Dios Juan de Dios Castro. ¿Te refieres primero a Juan de Dios Castro? Así es, Juan de Dios Castro, y luego, eh, eh, Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo, paisanos de Durango, amigos de mis padres supuestamente y eh, de una diputada federal. Eh, Rodolfo Elizondo se le entrega directamente a, a Genaro García Luna porque se entera primero, antes de que el presidente... El doctor Juan de Dios Castro me dice que no me meta con, con que no se la envíe eh, porque se va a met, me voy a meter en problemas. Genaro García Luna supuestamente era su gente consentida y me recomendaba prudencia. Eso te Nun, dijo... Nunca tuve prudencia, se, se, le llegó a la... Me, no me lo dijo, él me dijo secretario particular, me lo, me lo ¿Te mandó me, decir. Me mandó decir dice, dile que no... Que no le mande eh, nada al Catalón, no, porque es eh, García Luna su, el presidente del presidente consenso. Y te vas, a meter en problemas, te vas a meter en problemas. Y efectivamente te metiste en problemas. Bastante problemas. Retomando el tema eh, de mis problemas, me concluyen con el cargo. Yo me quedo con la, me ponen a disposición de la sección primera que es personal, precisamente con Naum que todavía está, está haciendo mis señalamientos. Entonces, pues, le caí como en bandeja de plata, ¿no? Entonces, este, pues empieza la persecución, el hostigamiento, eh, intervenciones de mis comunicaciones telefónicas, seguimiento en mis, en mis actividades eh, privadas, familiares. En mayo yo le, le, le doy otra carta porque la gente de, del interior de la policía que estaba inconforme me empezó a, a, a dar más información y empecé a recabar información, eh, recabé 30 eh, anexos. Yo sabía más cosas, las que ahorita estamos hablando, pero tenía que ser objetivo, no podía yo decirle está metido en el narcotráfico, no hombre, pues ya Javier Herrera no existiera. Entonces, realmente lo que le podía yo comprobar es, fue lo que, le, lo que le adjunté. ¿Para qué? Para que tomara conocimiento y se hiciera, hiciera la investigación. Y la investigación, como tú acabas de decir, da, da para un macroproceso. Claro que da para un macroproceso, pero pues, se necesita empezar por algo. Aquí nunca hubo voluntad. En mayo yo le entrego esa, esa segunda carta. Me fue años de, de edad, estaban tomando fotografías ahí en, en el interior del vehículo mientras mi esposa estaba en, la, en, en una lavandería. Bueno, todo eso, me fui a la Comisión de Derechos Humanos, presenté mi queja y una queja de, que tengo previa a, a esto. Eh, detienen a mi hermano Arturo Herrera Valles, que era comisario, también era jefe de la región uh, Tabasco, un excelente policía y realmente por ser mi hermano, porque él estaba más... Uh, más contento por la oportunidad que le habían dado de ser eh, jefe de región que estar de mi lado. Lo manda a llamar Millán al otro día de que yo se le entrego a Rodolfo Elizondo, por eso eh, eh, deduzco que fue Rodolfo Elizondo, porque me di, le, le, le hablan y, y le, le, le enseñan la carta. La lee, dice, pues tú, ¿no? Yo no sé. ¿Le enseñan la carta a tu hermano? A mi hermano. O ¿Cómo? sea, lo, lo trajeron de Villahermosa Tabasco. La Millán. carta, la carta. A ver, cuéntale. <ríe> O sea, la carta que había entregado el 18 de, de, de, de, de noviembre, no, el 18 de mayo. Al 19 lo mandan llamar de, de, al, día al día siguiente de Villahermosa, Millán, y le entrega la carta. Esta carta. La que tú le entregaste Completa, la, a Elizondo para Elisondo. que Elizondo se la entregara al presidente, Exacto. pero se la entregó antes a García Luna. Así es. Y entonces el equipo de García Luna se le enseña a tu hermano sí. al día siguiente. Y le preguntan, Lela, ay, ¿y qué, ¿qué opinas? No, eso? Yo no sabía, y efectivamente no sabía porque realmente no, no este, no, yo lo quería hacer de una manera discreta, era mi responsabilidad, yo no quería inmiscuir a nadie, sabía el problema que me estaba, que me podía meter, no sabía la, la magnitud, ahora sí cabeceé para el lado del golpe porque pues fue con el presidente el que me lo tiró. Entonces este, él dice yo no sé de esta, de esta situación, ¿qué opinas? ¿no? yo soy institucional y yo continúo, órale vete. Mi hermano dijo no comentes del aeropuerto porque ni siquiera tuvo pues ahora sí el ánimo de, de verme me dice oye pasó esto cómo este así me lo dio lo que le estoy platicando me preocupó eh, todavía no le llegaba al presidente le llegó como tres cuatro días después y em, empecé a, a ahora sí a irme a los medios dije es la única manera de, de, de mantenerme vivo esta gente eh, conozco sus alcances y realmente... La única manera de mantenerme vivo. Vivo, así. De, esa, ¿De, ese, calibre? de ese calibre era era mi preocupación y, y, y yo creo que hice lo correcto. La prueba está de que lo que pasó posteriormente. Entonces, eh, ya le llega al, al, al presidente, para eso me concluye en el cargo de inmediato. Y bueno, eh, pasa toda esta situación hasta la segunda carta se viene la detención de, de, de mi hermano, uh, le hacen las imputaciones con el pitufo, ahí se... se, se el, el famosísimo el pitufo, pitufo, un testigo protegido del gobierno de Felipe Calderón, con el cual sirvió para muchos casos el famoso pitufo, un, eh, un para, belen, un, para un barrido, un berregado. Así es, él, él, él tenía el, el sentido de la ubicuidad porque... Pues, ¿También uh, se usó para tu caso? Primero contra él. Primero contra tu hermano en, y en, luego en con y con contra ti, con el testimonio él. del famoso pitufo. El, el famoso pitufo. Entonces, te, con el, el, el, el testimonio del pitufo fue el pitufo y un defraudador, o sea, yo estaba con dos carteles, con el de Sinaloa y de, con el del, del Golfo. O sea, tú eras alguien a quien se le imputó estar con dos carteles. Con dos carteles. Entonces, a mí me consignan por estar con el cartel del Golfo y me sentencian por estar con el cartel de Sinaloa. O sea, realmente ahí te das cuenta que los jueces también se prestan a, a, a esta situación. Y qué grave, porque... Pues realmente yo estuve de, de, de compañero de celda con Noé Ramírez Mandujano, me decía, pero tú no tienes por qué estar aquí, le digo, pues convence al juez, porque pues ahora sí, él, él, leyendo, conociendo los cargos, pues eran testimonios de, de oídas, porque ni directo siquiera, uh -huh. pero eso dio para, para una sentencia de 10 años arbitraria, en donde la jueza este, eh, hace, su, eh, hace su sentencia en un en una, en una, en una auto de formal prisión con, con jurisprudencia de auto de formal prisión de, de presuntamente responsable a plenamente responsable o sea no tuvieron la, el mínimo esfuerzo mental para, para hacer algo mejor pero bueno al final de cuentas ¿Era procurador? ¿Era de República? Primero era Eduardo Medina Mora, Eduardo Medina Mora yo confiaba que, que pues había sido secretario de Seguridad Pública no me conocía como de hablarnos de, de tú ni de pellizco pero sabía el, el, el, mi trayectoria, y dije él no se va a prestar para una para una situación de estas, cuando yo veo las, bueno a mí cuando me detienen en primera me dan una, una muy buena zarandeada me, me fracturan una costilla ¿Cómo? Sí, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esa por esa situación, o sea, mis mismos compañeros me detienen y, y, y obviamente me refieren por haber, por no haberme callado en los hijos, así me dijeron y otras otras andesas, así fue y lo demás no lo puedo repetir, pero aparte… ¿Pero podrías eh, parafrasearlo? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue que los propios miembros de la policía hicieron esto? Traían instrucciones, definitivamente, eso era por no haberme callado, por no haber entendido eh, de no meterte con el ingeniero García Luna, en, cuando eso fue al, al, al subirme a la, a la patrulla, me esposan, me, me jalan la, los, los brazos hacia atrás, yo sentía que me, me habían dislocado el hombro, pero aparte me caen con una rodilla en la, en la espalda y me fracturan una, uh -huh. una costilla. Esa, esa, esa, esas lesiones las desestima el doctor, el, los peritos en, en la procuraduría, yo no podía respirar por, el, por la fractura, el dolor, ahora sí ya, ya no sabía cuál era el dolor más intenso, si el del hombro o el, del, el de, la, de no poder respirar la Ministerio Público eh, le manifiesto eh, que, que, que me golpearon, no lo, no lo anota, no la sienta no, lo siente? no la sienta en la en, en, en, ¿En el acta, en, en, la, en, el acta en, la, en la averiguación previa, en el acta en donde comparecí pero estás tan sorprendido que no lo crees, o sea dices ¿cómo? o sea ¿por qué esta esta situación? Eh, te empiezan a, a hacerlos eh, previo a, la, a, la, a que te lean las imputaciones, empiezan con los exámenes de eh, saliva, toxicológico, de orina, de cabello, de escritura, de voz, las fotografías para la ficha signalética, hace el acuerdo el Ministerio Público de retención eh, por eh, 24 horas, por 48 horas, y después me leen, me leen este, los cargos, o sea, eso es, es precisamente este, yo tengo una, una reclamación de daño patrimonial contra la Fiscalía General de la República por esos hechos, o sea, por todas esas irregularidades. Tengo una denuncia también por esa, por esa situación, una denuncia penal contra Marisela Morales, los agentes del Ministerio Público y los testigos protegidos, porque a final de cuentas esto se tiene que solucionar y se tiene que sancionar. Eh, eh, ya cuando me cuando me mis pues ahora sí realmente eh, no los había cargos. mucho mucho que hacer los cargos yo digo son son son de risa porque definitivamente dos cargos de un defraudador que lo detienen por por haber defraudado a unas gentes por venderles plaza para entrar a la policía federal y él eh, cuando lo detienen declara que sí que efectivamente pero además se dedicaba al narcotráfico para, tú te acuerdas en ese tiempo que, que ya lo platicamos en el arraigo, que se dedica al narcotráfico y que estaba reclutando esas gentes por instrucciones de otra persona y de Javier Herrera Valles para, para, para que se ingresaran las filas del narcotráfico y, y de, de una denuncia por fraude lo pasan al asiedo y ya lo, lo, lo ponen como narcotráfico, como delincuencia organizada y ahí entro yo al, al, al, al tema. Posteriormente declara el pitufo y también da su, su situación. Que él le daba a un comandante y le decía que él me daba a mí. O sea, absurdo. Cuando yo las, las, las declaraciones digo, pues esto está, está fácil, no, no, no hay ningún problema. No, no, sí hubo problema. Hubo para un arraigo, para un segundo arraigo, para orden de aprehensión, auto de formal prisión y sentencia. Pero obviamente. ¿Y cómo lo libraste? Pues se comprobó mi, mi inocencia ya en, en segunda instancia con el magistrado. Uh -huh. O sea, un magistrado valiente que me dejó salir antes de que terminara el sexenio. Eh, precisamente Núñez Ramírez Manujano me decía, tú no vas a salir en este sexenio, no les conviene que salgas. ¿Cuánto estuviste en la cárcel? Tres años, diez meses, veintiún días. ¿Saliste y qué pasó? Salgo, eh, empiezo a, a, a pelear mis derechos para, para reincorporarme me le presento un escrito a Maribel Cervantes. O sea, te exoneran, te liberan de cualquier cargo. Totalmente. Totalmente. Sí, Entonces no, tú dices, yo soy comisario por, de carrera y quiero regresar. Quiero regresar a, a, a mi policía. Uh -huh. Obviamente me dicen que tú no puedes, eh, me contestan, me voy a un, a un juicio, de, de, a una reclamación. Desgraciadamente eh, no, no, no tuve asesoramiento adecuado, No no me fue bien en la en el tribunal administrativo porque también ahí hay algo que, que, que sigues arrastrando o sea ya, ya vienes uh, muy politizado y, y, y no no no por más pruebas que pones no, no te aparte que, que no hubo la, la, adecuada, la adecuada asesoría entonces me me, me negaron a el, el derecho, reincorporación a mi reincorporación del a interior y, y a la policía a la policía es, federal, a la policía federal. Se termina el, el, el sexenio, hablo con el doctor Mondragón, que era el, prim, con el Comisionado Nacional de Seguridad, eh, él me, me recibe en su despacho, sabe de mi caso, me dijo a usted, le, le cometieron una grave injusticia y usted va a regresar a la policía, va a regresar usted por la puerta grande, como debe de ser. Le habla Enrique Galindo, le da instrucciones por su celular, le habla directamente y me manda con él. Enrique Galindo nunca acató las instrucciones de, de, del doctor, eh, me dio la suave, me trajo con vueltas, eh, ya no me recibía posteriormente, pero bueno, pues Enrique Galindo también traía una serie de problemas de corrupción que no le convenía que estuviera yo ahí adentro de adentro de sus filas. Después con, con Alejandro, eh, que estuvo en también de Comisionado Nacional de Seguridad, eh, gente, Genaro García Luna, no, o sea, realmente no hubo voluntad para, para entrar, yo ya hablé en, en esta ocasión con, con Peña Nieto, pues no se no dio, eh, ahora con, con el doctor Durazo hablé en un par de ocasiones, también dio instrucciones de que se me, se me reincorporara, pero eh, me manifiestan el impedimento legal que hay para reincorporarse quien fue cesado, o sea, yo tengo un cese en la corporación por inasistencias, en donde… O estás estabas en la cárcel? No, no, no. Eh, acuérdate que yo te comenté de un, de un procedimiento administrativo por ah, inasistencias, exacto. que, sí, sí. que, que de, compruebo que, que, que voy a, que voy, si sí voy a mi trabajo y bueno, pues no, no… no ¿Por ese, o sea, te, te, te fabrican? Es que en, en, la, en el artículo 123 constitucional, este, se es, es, es, claramente estipula que los elementos que fueron cesados… y bueno, pues no… no, no. ¿Por eso, o sea, te, te, te fabrican? Es que en, en, la, en el artículo 123 constitucional este, se es, es, es, claramente estipula que los elementos que fueron cesados o, o destituidos no pueden regresar, lo único que pueden ser es eh, indemnizados, o sea, es una, un, una situación muy compleja que precisamente lo promovió el Genaro García Luna en el 2008, en las reformas del 16 de, de, de junio del 2008, donde, donde estás impedido a entrar, entonces… Eh, eh, ahí fue un arma para ellos que corrían a la gente y si ganaban su procedimiento nada más se les pagaba, entonces ya, ya, ya no tienes manera de, de, regresar. de regresar. Aunque yo, te hayan exonerado. Aunque te hayan exonerado, no, no, eso al final de cuentas. Entonces yo aquí haría un, un llamado al presidente López Obrador eh, que reconsidera esa situación en donde yo estoy en la mejor disposición de colaborar en materia de seguridad pública, como lo hice, como era mi deber en su momento en el 2008, eh, todavía tengo discusiones con mi esposa porque dice ¿por qué lo hiciste? Tenías una estabilidad, tenías un empleo, tenías seguridad social, tenías todo y nos metiste en problemas a todos. Ese es mi deber, era mi, de, eh, mi obligación, definitivamente. Decirle al presidente. Decirle al presidente. Yo no tenía por o, ¿por qué sufrir estas consecuencias? Entonces estoy mendigando mi trabajo desde hace siete años que salí de que salí de prisión y por eso pues. Eh, Ahora sí, aprovecho esta oportunidad, si me permites, eh, ponerme a mi disposición del presidente de la República para poder colaborar, que se, que se me haga justicia en esta situación que ahora es claro de lo que, lo que acaba de, de pasar, lo que yo dije en su momento. Pues ahí está tu planteamiento, Javier Herrera Valles. Déjame hacer un alto en el camino. Ahora regresamos en esta conversación. Eh, hacemos eh, un alto para presentar este resumen de noticias, un corte y volvemos contigo. de Aristegui Noticias. Bueno, regresamos esta mañana con eh, Javier Herrera Valles en esta conversación. Este, pues, comisario de la Policía Federal Preventiva, un comisario de carrera que, pues, está planteando lo que usted escuchó antes de irnos al corte. Eh, no ha podido reinsertarse a la policía. Bueno, ahora te digo, la Policía Federal está en proceso de extinción. Así es, la Guardia Nacional. Hoy es claro. la Guardia Nacional, ¿no? Así es, sí. Hoy es la Guardia Nacional. Bueno, está ahí tu planteamiento que se escuchó en el bloque pasado. Eh, déjame retomar rápidamente el hilo, eh, Javier, de lo que estabas explicando sobre, sobre tu lectura de por qué se desata en México este, esta criminalidad desbordada. Eh, no es que no haya habido crimen organizado en México desde siempre, digámoslo así, pero algo sucedió, hay un punto de quiebre y tú lo explicas de cierta manera, tú dices, aquí sucedió algo que puede ser la respuesta a por qué eh, centenares o millares de mexicanos se involucraron violentamente al tema del crimen organizado. Danos tu lectura del asunto. Mira, mira este, ya, lo, ya lo había comentado al principio, o sea, cuando llega Genaro García a la Policía Judicial Federal, la desaparece en el, en el 2001, crea el AFI, pero sigue sigue con la protección, o sea, la protección a, a los carteles nunca nunca ha dejado de, de tenerlos él, pero de alguna manera no tenía la fuerza, en, en, había colusión, había, había violencia en, en el sexenio de, de, de Fox, pero ya cuando llega a la Secretaría de Seguridad Pública ya, ya incrementa su estado de fuerza, ya, ya puede atacar directamente eh, con, con miles de hombres a la delincuencia organizada, en, en el AFI no, no pasaba de tres mil gentes, llega acá eh, y un, un, un persona, un, un, un, una corporación de más de 30.000 gentes, entonces empieza, con esa colusión que tiene con, con, con algún cartel, se empieza a atacar a los a los a con los, algún uh, cartel así sin, sin ponerle nombre? Pues ya está, ya está este el de, Sinaloa? El de Sinaloa, para, digo, porque él, él protegía a los Beltrán Leiva también, nada más que entran en conflicto y, y se carga a a un, a, un, a un cartel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cartel de Genaro empieza a atacar a, a los a los demás carteles, porque nada más fue al, al Beltrán Leiva, fue a los Zetas y fue a, al Golfo, que también se se, se, se, se escindieron. ¿Qué hacen estas gentes? Pues empiezan a, a, a contratar a la ¿Reclutar? delincuencia, a reclutar al delincuente común, al, al, pues al carterista, robar partes, vehículos, casas, para utilizarlos de halcones, pero también necesitan pues gente armada y empiezan a, a, a hacer su, su reclutamiento para defenderse de los dos carteles, del, del, del enemigo y el de García Luna, entonces... Eh, crece de una manera desmedida, la violencia extrema se, se, eh, se origina a consecuencia de eso, la guerra interna que traen entre ellos y, y el pleito con la, con la autoridad, los demás carteles empiezan a, a, ahora sí a a replicar esa esa práctica y, y ya no nada más eran delincuencia común, sino ya eran inmigrantes eh, o sea, se traen gente de otros de otros países que quieren una oportunidad y engrosan las filas, o sea, realmente esa violencia extrema, extrema fue creada por esa práctica de, de utilizar la autoridad para, para atacar nada más a, a una parte, o sea, no, no lo hicieron de, de manera integral, la autoridad tiene que… quien cree violencia… Eh, desactivarla. El doctor el doctor Edgardo Buscaglia en estos días que hemos conversado con él hicimos una entrevista en CNN se refirió a eso, habló del estudio que se hizo en su momento eh, por parte de Buscaglia y de su equipo para revisar eh, las órdenes de aprehensión en contra de personajes relacionados con el crimen organizado y, la, y el narcotráfico y entonces el volumen de detenciones se cargaba a todos los cárteles salvo al cártel de Sinaloa que tenía una que otra detención. Ese elemento de revisión de, la, de los procesos judiciales, pues también era bastante demostrativo de que ahí había algo grave eh, que hacía presumir una protección al cártel de Sinaloa desde las propias entrañas del Estado mexicano. Sí, definitivamente, y acuérdate que también había señala, señalamientos de que, de que mientras la, la ahora si sí el combate fuera, fuera parejo, no había problemas, pero ellos se quejaban de que nada más a, el cártel de, de los Beltrán Leiva, se quejaban que nada más a ellos eran los que estaban a los que estaban atacando. Entonces, eh, qué bueno que hay ese, ese estudio, que tienen acceso a esa parte, pues ahora sí para que quede la evidencia y también de prueba para… Lo publicó The Economist, por cierto, eso. Entonces, realmente eh, era un secreto a voces, eh, Carmen, la colusión que tenía Genaro García Luna, nada más que no queríamos entender, no queríamos darle la, la, la dimensión que, que se le debe de dar, la que desgraciadamente hicieron los… Los americanos. Los americanos que nos sorprenden hoy deteniendo a García Luna, bueno, no nos sorprenden, al final de cuentas ya es una, eh, un resultado eh, de una investigación, pues a ver, qué tan larga, te pregunto a ti que eres policía. Eh, dice dice la comunicación del Departamento de Estado que, que se le acusa eh, por, su, por su vinculación eh, criminal desde 2001. A ver. 2001 a 2019 pasó todo este tiempo y ¿cómo puede funcionar esto? Si en Estados Unidos hay quien tiene indicios, elementos o, probas, o, o pruebas de que un personaje vinculado al gobierno mexicano que está, que está siendo investigado desde 2001, ¿cómo es que pudo pasar todo este tiempo? ¿Cómo es que pudo tener estos eh, eh, espacios de poder tan grandes en México y hoy nos dicen, ah, lo detenemos porque eh, introducía cocaína eh, a Estados Unidos y porque recibía sobornos millonarios y todo lo demás. ¿Cómo puede pasar eh, eso Mira, ellos ellos no no, no utilizan eh, ahora sí eh, los medios para adornarse, o sea, no hacen operativos mediáticos como estaba acostumbrado a hacer eh, García Luna, las detenciones… Eh, García Luna Productions, eh, decían… Eh, es, mm. Exacto, les, los hermanos eh, Ataide se quedan chiquitos para los circos que hacía que formaba este señor, pero fin, a final de cuentas este, ellos sí tienen las bases y son muy prudentes para, para dar el golpe preciso, lo que se debe hacer en todo operativo. ¿Ellos los Estados Unidos? Los Estados Unidos. O sea, los investigadores del Departamento de Justicia, los que están involucrados, la DEA. Todos, o sea, realmente todas las dependencias que tienen conocimiento van, van ahora sí poniendo su, su evidencia en, en, en la carpeta de investigación que se tiene y son, son prudentes, o sea, ya cuando hacen una… saben el, el, el compromiso el que tienen, el alcance y sobre todo pues tocando a, a, al hijo predilecto de, de Calderón, a un personaje que, que fue cuestionado pero fue protegido, entonces tienen que, que tener, o sea, sí, todos los elementos para que el juez, o pues, sea, sí hay imparcialidad, el juez, hay un jurado y hay las evidencias que las analizan debidamente, entonces… Eh, yo yo aplaudo esa esa situación. Eh, ojalá y, y esas prácticas se quedaran aquí en México y eh, se, se, se hicieran ahora sí carpetas sólidas con todas las evidencias para poder llegar a buen a buen fin. Yo considero que García Luna tiene pues ahora sí eh, que preocuparse por, bastante por esa situación y también Calderón que fue su cómplice. ¿Usas la palabra cómplice? Así es, sí, porque yo creo que no eh, una persona que, sobre todo un mandatario que tiene que tiene. A ver, ¿le conocimiento... pudo ver la cara a García Luna a todo el mundo, incluyendo a Calderón? No, a Calderón no se la vio, no, no, no se la vio. Calderón estaba enterado de todas sus fechorías, él lo, lo, lo, lo, lo eh, defendía a capa y espada, inclusive él metió al fuego ya antes de, de que terminara su su sexenio, sabiendo eh, todas las, los cuestionamientos fuera un poco prudente de eso de eso no puedes tú no puedes defender a alguien cuando, cuando hay cuestionamientos sin ni meter las manos al fuego si no es tu socio o es tu cómplice definitivamente eh, con la, con seguridad eh, te puedo manifestar que este señor conocía de todas tus actividades y lo protegía era protección institucional lo que ha pasado en México en todos estos años es no grave, sino gravísimo. México está metido, porque seguimos metidos en una espiral de violencia extrema, estamos viendo situaciones como las de Guanajuato, por ejemplo, por hablar de un caso, y de varios estados de la República Mexicana que tienen espirales de violencia que no paran, eh, y bueno, eh, tenemos también la obligación como sociedad y el Estado, eh, como Estado, eh, de identificar en dónde ocurrieron las cosas, qué fue lo que detonó y generó este fenómeno de descomposición tan amplio, de corrupción tan amplio, de violencia tan amplio en nuestro país. Por eso este testimonio tuyo es muy revelador, no Re revelador no porque ya lo has dicho en los últimos años, hoy tiene una nueva dimensión justo porque se detiene a Genaro García Luna en los Estados Unidos. Eh, si tuvieras que frasear, Javier, eh, el tipo de responsabilidades ...que encuentras en personajes como este... ...en el propio presidente de la República... ...porque fue Fox que lo tuvo en la AFI... ...fue Calderón que lo tuvo en eh, la Secretaría de Ciudad Pública... Eh, fue Peña Nieto que de alguna manera los servicios de consultoría y demás, que por cierto siguen existiendo eh, eh, en activo no en algunos espacios, eh, ¿qué tipo de responsabilidad se tiene que identificar de estas personas que tuvieron en sus manos el poder que se les concedió o que tomaron eh, para eh, dirigir este país? Mira, cuando, cuando el, el, el, el poder que te, da la, que te da la autoridad lo utilizas para reprimir conciencias, para hacer negocio, para delinquir, yo creo que tiene que tener su, su, su, su sanción y sanción grave. ¿Por qué? Para, ahora sí, para inhibir conductas de servidores públicos que, que, que, que pretendan llevar esta, estas prácticas. Te voy a comentar, yo tengo tres, eh, tres denuncias penales, uno con el director de, de, del CEFERESO por 12 horas que me dejó retenido después de haber ordenado mi libertad, una contra los elementos eh, que me detuvieron, que me agredieron, eh, que fueron, usaron su fuerza, su autoridad. Y otra con los ministerios, con Maricela moral, los ministerios públicos y los, uh, y los testigos protegidos. ¿Por qué? Es muy desgastante, son, son siete años que lo tengo dices? la denuncia. No es por, por estar aferrado ni, ni por una situación personal, no. Es, es, es una… es una se tiene que crear un precedente para un… un, un, un, ya, hay un ya hubo una, una orden de aprehensión contra la direc el director del penal Ceferezo de Tepic, hay un auto de formal prisión para que un, un, un director de, de un Ceferezo o un Cerezo no se les ocurra dejar más de dos, tres horas a una persona que, que fue ordenada su inmediata libertad. La de los, los compañeros que, que me agredieron para que no tengan, no, esa, no no sigan esas consignas de sus superiores de, de golpear, de, de, de denigrar a la gente donde violenten sus derechos humanos, que los piensen, porque si, si lo hacen a los cuatro, a los cinco, a los diez años, pero los van a sancionar. A los ministerios públicos que fabrican eh, culpables, que, que dan otorgan beneficio a los testigos protegidos para utilizarlos contra gente inocente, eh, Gente que no que, que que les dan instrucciones, entonces la van a pensar es lo que tiene que pasar lo mismo, o sea realmente el elemento que se coluda, si un presidente se colude con la delincuencia organizada que tenga su sanción terminando su periodo, uno dos periodos tres los que sea, pero tiene que ser sancionado, un secretario de seguridad pública que eh, haga su propio cartel para para su propio beneficio tiene que ser sancionado él y su gente, o sea se tiene que crear un precedente definitivamente. Y eh, ojalá que eh, es, eso, esa, esa acción que está tomando en Estados Unidos se replique aquí y se ponga atención en ese medio. Déjame, Javier Herrera, déjame Javier Herrera Valles, eh, eh, aquí está un cable eh, leer para el público y para ti lo que lo que el departamento de justicia eh, publicó para explicar la detención de García Luna. Esto que se publicó el 10 de diciembre, pero vale mucho la pena eh, escuchar eh, y leer cómo es que lo plantea el Departamento de Justicia eh, de los Estados Unidos. Habló de, la, de que se desveló una acusación en un tribunal federal de Brooklyn que acusó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México, de 2006 a 2012, de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína. O sea, lo están acusando de tráfico de cocaína, directamente. No de recibir sobornos solamente, sino lo están acusando de tráfico de cocaína. Tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo de hacer declaraciones falsas. A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. Esa es la frase. El acusado supuestamente permitió que el cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado por agentes federales de Dallas, Texas, y el gobierno buscará este traslado a Nueva York, que es lo que está ocurriendo. Richard Donoghue, el fiscal de los Estados Unidos de distrito de Nueva York, anunció los cargos. Y se lee, García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa de Guzmán... Eh, García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa de Guzmán, el Chapo Guzmán, mientras controlaba la Fuerza de Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México, declaró el fiscal Donoghue. El arresto demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los cárteles a infligir daños mientras cometían sus crímenes. Donoghue, agradeció a las oficinas de la Administración de Control de Drogas DEA de Nueva York, eh, de Houston, Investigaciones de Seguridad Nacional, Oficinas de Campo de Nueva York, Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y Policía del Estado de Nueva York por su trabajo en el caso. Según la acusación y otras presentaciones judiciales del gobierno, de 2001 a 2012, mientras ocupaba puestos de alto rango en el gobierno mexicano, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de proporcionar protección para su droga, actividades de trata de personas. También se señala aquí eh, la protección al cártel de Sinaloa para traficar droga y actividades de trata de personas. De 2001 a 2005, García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de México y de 2006 a 2012 se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de México, controlando la Fuerza de Policía Federal de México. A cambio del pago de sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo un pasaje seguro para sus envíos de drogas Información confidencial de las fuerzas del orden sobre investigaciones del cártel e información sobre cárteles rivales de drogas, lo que facilitó la importación de cantidades de toneladas de cocaína y otras drogas en los Estados Unidos. En dos ocasiones, el cártel entregó personalmente sobornos a García Luna. En dos ocasiones, el cártel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre 3 y 5 millones de dólares. Según los registros financieros obtenidos por el gobierno, cuando García Luna se mudó a los Estados Unidos en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares. García Luna continuó tomando medidas en los Estados Unidos para ocultar su asistencia corrupta a los narcotraficantes. Específicamente presentó de forma presunta una solicitud de naturalización de una solicitud de naturalización en 2018 en la que mintió sobre sus actos criminales pasados en nombre del cártel de Sinaloa. Pues que aquí hay un tema, Javier, que le preguntaron, ¿tiene usted algún antecedente?" dijo no, este, ¿tiene usted relación con el cártel de Sinaloa? No, y por eso también lo están imputando, por haber mentido en esa declaración al buscar la naturalización, la, la nacionalización estadounidense, que es parte de los cargos que se le están haciendo. García Luna continuó tomando medidas en Estados Unidos para ocultar su asistencia corrupta a los narcotraficantes y presentó esta solicitud de naturalización en 2018. Ahí mintió sobre sus actos criminales pasados en nombre del cártel de Sinaloa. Si es declarado culpable del cargo de conspiración de drogas, García Luna enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. Así que... Los cargos en la acusación formal son acusaciones y el acusado se presume inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad. El caso del gobierno está siendo procesado por la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Activos del Distrito Este y la Sección de Integridad Pública. Los fiscales federales adjuntos Michael Robotti, Ryan Harris y Erin Reid están a cargo de la acusación. Esta es la información que da el departamento de justicia de los Estados Unidos esta eh, oficina en Nueva York eh, donde pues, la fiscalía del distrito este de esta eh, ciudad de este lugar de los Estados Unidos pues está eh, determinando de esta forma las razones por las cuales fue arrestado por conspiración de narcotráfico y declaraciones falsas el señor Genaro García Luna Javier Bueno pues qué, qué grab y bueno si sí, yo creo que también aquí lo debe, le deben de va a tener problemas porque cuando lo, lo le hicieron imputaciones en Estados Unidos corrió aquí a México de Miami a, a declararse inocente le abrieron los medios para para que dar o escuchar su versión pensando que pues con eso la, la iba a liberar entonces yo creo que también aquí debe tener la responsabilidad te quiero comentar aquí en México este, hay una, un, unas denuncias de, que yo presenté en en mayo eh, las hicieron eh, actas circunstanciadas y bueno, pues yo esperaría que, que se tomaran en consideración para que se levara carpeta de investigación y todos los elementos pudieran Se entrar. supone que ya la hay, ¿no? Este... Pues eh, no sé de cuál es, cuál es el… el me los gustaría, cargos. Me gustaría hablar con, con el doctor Germán Nero para para hacer el conocimiento. Pues sería de buenísimo de esa, que hablaran para que le cuentes tu historia. Así es, ¿no? y no y además, este ¿qué, ¿qué trato se le dio a esa a esa denuncia? Porque a mí me levantaron una, me, me, eh, me iniciaron una averiguación previa por la denuncia que puse, por revelación de secretos, entonces realmente, pues yo esperaría que sí se se, se elevara a, a averiguación previa la, la que está aquí, o cuando menos que se que se acumule a la que tiene la Fiscalía General de la República. Javier Herrera Valles, te propongo cerrar esta conversación a reserva de seguir conversando en otras ocasiones, pero te propongo eh, cerrar la conversación con la respuesta que le puedas dar tú al expresidente Felipe, ex Felipe Calderón, que cuando se dio la noticia de la detención de García Luna subió un tuit y una explicación diciendo lo siguiente, respecto al arresto del ingeniero Genaro García Luna, quiero precisar, dice Calderón, que desconocía por completo, los hechos que se le imputan, ya que jamás tuve información o evidencia sobre ellos. Por lo mismo, me sorprende profundamente lo que está ocurriendo. Espero que se realice un juicio justo y apegado a derecho, en el que si se demostrara su culpabilidad más allá de toda duda, se aplique todo el peso de la ley. De confirmarse... Los hechos de los que se le acusa, esta sería una gravísima falta a la confianza depositada en él, sobre todo la de sus propios compañeros y otros agentes del orden que perdieron o arriesgaron sus vidas por servir a los mexicanos. También, dice Felipe Calderón en este tuit, debo decir que la política de seguridad de mi administración no era ni remotamente producto de las decisiones de un solo funcionario. En ella colaboraban muchos servidores públicos, civiles y militares... Y desde luego, también había una cooperación estrecha con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de seguridad y de justicia. Más allá de posturas políticas y opiniones personales, hay que esperar el curso de las investigaciones y la información que se genere a partir del juicio. Estaré, dice el expresidente Calderón, muy pendiente de este proceso y desde luego siempre abierto a explicar y rendir cuentas, ante los mexicanos, como lo hice cada día en mi gobierno y como lo he hecho desde que dejé la presidencia de la república en 2012. Reitero que mi postura siempre ha estado y estará del lado de la justicia y la ley. Es este el mensaje Javier García, Javier eh, eh, Herrera Valles, eh, del presidente, del expresidente Calderón, donde dice, quiero precisar que desconocía por completo los hechos que se le imputan. Eh, yo le diría que no es cierto, no es cierto Felipe Calderón, esa, eh, tú tenías conocimiento, usted tenía conocimiento de, de, de las imputaciones, tenía conocimiento de todas las arbitrariedades que, que estaba cometiendo Genaro García Luna y qué lástima, qué lástima que salga a hacer esa, esas declaraciones porque pues un hombre eh, cabal no no, no debería, de, de por vergüenza, por haber estado coludido con, con Genaro García Luna, a hacer esas declaraciones. Él está pidiendo un juicio justo yo le voy a decir que en mi caso no hubo un juicio justo, eh, en su tiempo la diputada federal Laida Sansores San Román, con una comitiva de diputados federales, fue a verme a Tepic, a hablar con a la, el, a la cárcel, fue a Tepic, a hablar con él, con, a verme, a hablar con el juez, la jueza del caso y la directora del penal para pedir un trato digno y un juicio justo, cosa que no tuve, ni un juicio justo ni un trato digno. Entonces, eh, eh, no se sorprenda, eh, señor Calderón, que, que, que en otro país estén, estén eh, juzgando a su, a, su, a su cómplice y sí tenía conocimiento, definitivamente. Espero que, que este, eh, enfrente su responsabilidad y dé la cara al pueblo de México de, de la traición como presidente al haber estado involucrado en delincuencia organizada también él. Ahí está tu respuesta, Javier, al expresidente Felipe Calderón. Seguiremos hablando. Gracias por estar aquí esta mañana. Hasta la Gracias. próxima.